¿Qué pasa compitruenos? ¡Compitruenas! ¡Bienvenidos a Pokémon! ¡Let's go! shiny lo que. ¡Bienvenidos chicos al capítulo número 10! Ya llevamos 10 pedazos de capítulos y si no viste el capítulo número 9 no sé qué haces aquí. O sea, de verdad, no sé qué haces aquí porque el capítulo número 9 ha sido el mejor capítulo de mi vida. O sea, me pasó la mayor suerte que he tenido yo en un juego de Pokémon con diferencia. Estábamos contra Misty... Y solo nos podía salvar una cosa y yo ni siquiera la pensé, o sea, fue increíble, de, de verdad, o sea, de verdad, ir a, ir, a ver, ir a verlo, ir a puto verlo, es que merece la pena. Pero bueno, si estás ya aquí y te quieres quedar y ya has visto ese pedazo de capítulo, hoy chicos, pues vamos a ver porque estamos, <ríe> estamos en la mierda, ¿vale? Dado murió, obviamente murió, o sea, fue un doble patada inevitable, no, no pudimos hacer nada, por desgracia, qué pena que Dado no hubiera sido un Shiny... Porque hubiera sido mucho más poderoso a nivel 20 o. Ya sabéis. Hoy voy a intentar, chicos, evolucionar a ah, Allenito. Creo que evoluciona a nivel 20 o 21. 21 me suena, me suena a que 21. Y. y Tommy. Tommy creo que no evoluciona todavía. No sé. Vamos a intentar levelear un poco e ir a por Bill, ¿vale? Pero madre mía, madre mía, vaya, vaya equipo. Hay que quitar a Fredo, que no la podemos usar, y a Rambo. Tampoco. Bueno, a Rambo sí que le podemos usar, así que a Rambo se puede quedar. Y ya está chicos, espero que os haya gustado estos capítulos La verdad que por favor pido que hoy sea un capítulo Tranquilo, un capítulo Sin mucho sobresalto, es que el anterior Fue demasiado épico, fantástico Es que yo de verdad, no, no me da la patata Casi lloro tío, casi Puto lloro porque pensaba que perdíamos La serie, os lo juro eh, de verdad O sea, yo Yo creo que esto es brujería Vale, enfermera yo y cúrame a los Pokémon, esta serie Lo de esta serie yo No sé es que está siendo la mejor del canal con diferencia, estáis apoyándola de una manera increíble, estáis comentando todas las preguntas del día por favor responded la pregunta del día pero además es que las estáis respondiendo todas con y os encanta, es que a mí me encanta a vosotros os encanta, a mí me encanta responder a vuestras respuestas y ver lo que piensan mis suscriptores de, de ciertos temas no sé chicos, estoy en una época del canal que no estamos creciendo nada o sea no estamos creciendo nada, pero me lo estoy pasando increíble, la verdad Vale, vamos a entrar en la caja de Pokémon Tenemos que dejar al pobre... Al pobre Fredo, que cada dos días sube de nivel más de la cuenta. Y dejamos a Dado, por supuesto, le quitamos del equipo. Y además le ponemos aquí de los últimos porque... No, no, no, no, no, no, no, no, no. ¡Ay, perfecto! Los tres muertos, vamos a ponerlos en orden incluso. Murió primero Susana, luego Luca y por último Dado. Y aquí tenemos al resto del equipo. Vamos a meter a Steve porque le podemos usar y ya de paso pues se va leveleando. Y poquito más, vámonos a... Hacia Bill, que le habíamos dejado ella media, nos habíamos dejado un combate por hacer antes de Bill y espero que nos dé tiempo a hacerlo hoy, por supuesto. También estaría muy bien si algún día de estos pudiéramos conseguir el... el Charmander, que no es un Charmander que nos da el tipo que está justo aquí arriba. Pero bueno, eso cuando podamos, porque hace falta capturar más y no hemos capturado nada en los últimos capítulos. Hoy a lo mejor capturamos, de hecho es lo más probable, así que... Espero que, que estéis preparados porque se puede venir un nuevo miembro al equipo. También eh, me habéis dicho en los comentarios que si los Pokémon son random, eh, al lado del Montemun nos, nos venden un Magikarp. Y podríamos cogerlo para ver qué tiene ese Magikarp. Si es un Magikarp o es un Pokémon random. Estaría bastante bien, la verdad. A ver, Adrianito, hijo mío, por favor. Por favor, te lo pido, compañerí. Vamos a evolucionar ¿eh? ¿Vas a casa de Bill? Pues luchemos primero No, no, bueno, sí, voy a casa de Bill, pero Pero te voy a vencer, compañero Así que no voy a tener ningún problema contigo, ¿verdad, señor pescador? Uf, se peta, es verdad Se me olvida que, que este juego se peta Cada vez que entra en un combate Y oh, es un montañero Ubaldo Con dos Pokémon, a ver qué son Que son Persian Fácil, Persian de Alola Vale, Persian de Alola Shiny a ver, Adrenito, yo creo que tú puedes, ¿no? Contra este persian, mucho cuidado, a ver a qué nivel está ¿A qué nivel está? Nivel 16, vale Vamos con Psicorrayo Mismamente, a ver, eh, Pulso Sombrío, bueno Bueno, bueno, bueno, bueno, poco eficaz Perfecto, Psicorrayo, a ver cuánto le quita Escuchemos ¡Oh! pa, pa, pa, pa, pa, pa. Es muy eficaz, Adrenito Es un maestro del desborde Pulso Sombrío, no me quitas nada, compañero Y se viene... Este sí. Retrocede en serio rayo, por favor, por favor, polvo veneno A ver, persian A ver, amigo mío, vas a morir Así que deja de tocarme la huevada, ¿vale? Ahí está, psicorrayo. rayo, ahora sí Y persian debilitado Bien, bien Vale, primer Pokémon debilitado Queda un segundo 205, subimos de nivel ¡Oh, más! Subimos a nivel 19, nos quedan dos, no sé si nos va a dar tiempo hoy, la verdad, espero que sí, pero no las tengo todas conmigo No quedan muchos combates tampoco, yo creo, de hecho iba a ser un día bastante tranquilote A ver, Montellero Ubaldo, guiar a dos Vamos a cambiar porque estamos envenenados y tampoco quiero problemas ¿Rambo? Rambo puede ser interesante, eh, no lo digo, no, no, no digo nada, eh, no digo nada, señor Rambo, además también tiene que subir de nivel, así que vamos probando aquí con el señor Rambo, poderoso Kabutops. Y ahí está ese Gyarados poderoso. ¡Oh! Gyarados Shiny, no, Mega Gyarados Shiny. What? Mega Gyarados rojo. LOL. Eh, uh. Vale, ves mmm, amoroso, cuidado, eh. Somos más rápidos. ¡Vale, golpea! ¡Golpea ese mía! Vale, bien, dormido, mega guiar rojo. Ataca nivel 16, vale, creo que podemos, eh. Yo creo que podemos contra este dos A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pisotón, ataque aéreo, doble ataque. Vamos con doble ataque, a ver. No creo que le quite mucho, la verdad. A ver, ahí está. wow ¡Oh, Es muy eficaz, vale, estupendo. Ahí está, uno, dos. Perfecto. Lo que pasa es que le quita menos de lo que esperaba. Pistola, agua. Mm. Mm, vale, aguantamos, aguantamos. Bien, bien, bien, bien. Aguantamos bien. Seguimos con doble ataque que igual le envenenamos. Y es mejor, yo creo, envenenar aquí que dormir. Uno. Ahí está, envenenado la primera. Pero bueno, Kabuto, pues como él está. Bueno, compañero. Ahí está, segundo golpe. Y ahora el envenenamiento le quitará un poco más. Tornado. Mm, esto me gusta menos. Vale. Somos hielo siniestro. Bueno, de momento ataques, ataques sencillos de este guiarados que... Espero que no se esté guardando nada en la más... Vale, amago. Amago. Amago bien. Amago bien. Doble ataque otra vez. Y vamos a cambiar de Pokémon porque no me fío un pelo. Uno, dos. Y el envenenamiento. Un golpe más y lo matamos. Pero ahora ha sido más rápido él. Lo cual no me hace mucha gracia. Debemos estar ahí, ahí de velocidad. Vamos con Steve. ¡Steve! ¡Farfest! ¡Te voy a utilizar, compañero! ¿Qué te parece? <ríe> Por fin Steve sale... Un Farfetch debilitando a un Mega Guiarados. ¿Qué os parece? Amago, amigo, vas a morir. Si no es ahora, va a ser después. Así que un envenenamiento y poquito más te queda. ¡Uh! Mega Guiarados rojo, chaval. Día de pago. Da un poco de pasta, compañero. Tornado. Cuidado. Cuidado. Vale. Bien. Día de pago. Que se viene ahí muy frescote. Y Guiarados al carrer. Perfecto. Perfecto. Joder. Primer combate del día, Mega Guiarados. Venga, hasta luego. Ahí está. Rambo sube al C Y creo que ya, dentro de poco, no podemos usarle, tío. Es que es increíble. Es que es increíble. Vale, pues vamos a ver al señor Bill, por fin. Mira qué casita más mona. Yo viviría en una casita así de mona. Alejado, alejado de la ciudad, ¿vale? Tranquilito. A ver. Uh. ¿Dónde está Bill? ¿No está Bill? Hola. Está en la máquina, ¿no? Bill, compañero, sale ahí. Debe salir de ahí, ¿no? ¿Cómo es esto? Ah, no, está, está ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí escondido, compañero? <risa> ¿Pero por qué, qué? ¿Qué cojones? ¿Qué coño está pasando? Además tiene manos, tío Hola, soy un Pokémon ¡Qué raro no, que te estoy vacilando <risa> Ya me vi, en realidad soy un pokémoníaco de pura cepa ¿Qué pasa? ¿No me crees? Hablo en serio, estaba trabajando en uno de mis experimentos Y así acabé fusionado con un Pokémon Vamos, que era no lie parda Tal cual te lo digo En fin, ¿y si me echas un cable? Venga, te voy a echar un cable por el medio de hecho que quiero seguir mi, mi historia, ¿vale? Mira, yo me meto en ese transportador y tú ejecutas el proceso de separación de lo normal de la señal, ¿Vale, lo has pillado? Sí, lo he pillado, venga Tienes que hacerlo desde ese ordenador de ahí, no la pifies, por lo que más quieras Venga, dale caña, Va, vamos, métete en el puto... en el puto bicho ese A ver, pulsamos Aparece algo relacionado con el transportador Ahí está, Nidorino Alejalo un poquillo, por favor, te lo pido Pero bueno, pero... ¿Tú qué quieres? ¿Que, que, que vaya más rápido? Si no puedo ir más rápido Ahí está, programa de separación celular No hay nada Oh, espérate, escenografía guapísima <risa> esto está guapísimo, eh Los nuevos graficazos de estos juegos son brutales <risa> Y petó <a> la máquina <risa> Es un nidorino de verdad Ah, no sabía que había un nidorino de verdad Digo, este se ha chiflado, pero no, sí, sí Es un nidorino, ahí está Señor Bill ¡Uh! ¡Ha funcionado! Sabía que no me defraudarías, te debo una ¿Por qué? ¿Por qué han hecho un Nidorino si en el... si en el... en, en el Pokémon original es, es... un... es un Kabuto, ¿no? Creo que sí Anda, veo que tu bolsa cuenta con una caja de Pokémon, que es una chulada? Si capturas Pokémon a casco, porro y acabas con la caja a rebosar, transfieren unos cuantos al Profesor Oak y problema de espacio resuelto Ah, sí, me ha sacado de un marrón legendario, así que acepta esto como agradecimiento ¡Uh! Ticket barco, perfecto, perfecto el billete sirve para embarcar en el crucero de SS Anne Atracado en el puerto de Ciudad Carmín Siempre va petado de entrenadores y se montan Unas parrandas de escándalo A mí no me mola ese rollo, pero igual a, a ti sí Como contiene dos pases, igual puedes darle a alguien No sé, a quién, ¿a quién va a ser? ¿A quién va a ser? Muy bien, chicos, hemos terminado con Bill, muy majete, la verdad Nos ha contado aquí su, su historieta Y vámonos, porque ahora creo que toca Uh, aquí hay combate de... oh, oh, oh objeto, objeto, objeto, ¿qué es? Hola, hola, hola ¡Hola! ¡No! ¿Pero pero qué está pasando? Ahí, gracias Frasco de colonia, ¡guau! Wow. wow. A ver, hay un luchador ahí, pero no vamos, a, no vamos a perder el tiempo ¿no? ¿Para qué nos la vamos a jugar si no es necesario? Vamos a ir al, a, a buscar a la gente Mara Por ahí creo que ya sabéis lo que toca ahora, ¿no? Toca coger la MT-28 Excavar Que ha robado el del Team Rocket Aunque no será Excavar, lo sabemos todos Pero bueno... Todo sea investigarlo, vamos a ello Estoy un poco espeso, oye Estoy un poco... un poco adormilado ¡Eh, tú! ¡Devuélveme mi Pokémon ¿Qui ¿Quién habla? ¿El Squirtle? ¡Escuero, escuero! ¿Qué ha pasado? Este es el momento para gamberradas. que no puedo dejar mi puesto Vuelve aquí, espera Ah, sí, el Squirtle le ha robado a la gente mara Es bueno, eso es bueno Vamos a curar, porque tenemos a... A nuestro... Adrianito... A mitad de vida y envenenado y no queremos problemas contra el Team Rocket. ¡Hola! Bienvenido a Centro Pokémon. Sí, ya nos conocemos. ¿Por qué dices bienvenido? Si yo aquí soy ya cliente VIP del hormiguero, compañera. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Perfecto, perfecto, my friend! ¡Perfecto! Vamos a ver, estoy deseando saber qué MT es y a quién se la podemos enseñar porque las MTs nos van a dar la vida. Pensad que que nuestro nuestro Tommy, a pesar de que es un dios en la Tierra, ¿vale? Tommy es un puto dios... No tiene ataques muy buenos Tiene solo ataques físicos y es un Pokémon de ataque especial La verdad es que es bastante poderoso En ataque especial y no tiene ninguno Imaginaos, cuando sepa algún ataque especial Es que va a ser, va a ser la pene A ver, hola, ¿se puede? Oh, oh, oh, oh. cómo se han dejado Esto, compañeros, ha sido un puto gigante La verdad, bye, bye Bye, bye A ver, Ibi, no estás en mi equipo ¿Por qué, ¿Por qué eres tan protagonista? Pobrecito, les han roto la mesa y todo tú. Madre la liada, eh <risa> les han destrozado la puta casa tú. Bye bye. Te gusta la valla, eh. Te gusta la valla. ¿Les ha roto la pared? Pensaba que era otra puerta, pero les ha roto la puta pared. ¿Pero esto qué es Hulk? ¿O qué coño ha pasado aquí? A ver, hola. Hola, ¿quieres hablar conmigo? Hola. No sé para qué querrán eh, excavar túneles de los Pokémon, pero conociendo a Team Rocket seguro que no temen nada bueno. Vale, supongo que ha sido la mente de excavar, ¿no? La que han hecho ahí el agujero. Mira cómo han dejado en las casa esos impresentables de Team Rocket. Me han robado una MT que tenía guardada para enseñarles a mi monkey y a mis anstruos a excavar túneles ¡No! Vamos a ello, chicos Time to recover this, this MT, baby This technical machine, baby Mi inglés bilingual, como siempre ¡Hola, compañero! Pero bueno, ¿qué es esto de con en los jardines ajenos? ¿Qué yo qué? Yo, yo, yo tan solo pasaba por aquí ¿Cómo, cómo que sospechoso? ¿Ahora ahora se si ha visto el insolente este? ¡Ahora verás! Vamos a ello, chicos Primer combate contra el Team Rocket del día de hoy ¿Qué me sacas, compañero? No vas a ser de Team Rocket, lo tenemos claro, ¿verdad? Verdad, un, un joven recluta Y tan joven, madre mía, explotación infantil Yodut, wow Yodut Shiny, qué bonito La pepita dorada Es una puta pepita dorada, chicos Lo sabemos todos A ver, Yodut, Nivel 17, vamos con Mega Megagotar Vamos a ver, con suerte es tipo roca o algo de eso Ahí está, poco eficaz, aunque le quita bastante A ver qué haces, yo... Patada giro, vale, sin más Me la pela, patada giro Vamos con... Psico sí, rayo, yo creo que es buena aquí Puede ser, vamos... Y... neutro No, no es muy eficaz tampoco Uf. ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! Pues yo creo que me va a agotar Porque así recuperamos vida, ¿no? Un poquito un poco sexy ahí, vámonos, vámonos, vámonos sí, Y debilitado, perfecto Fácil, de momento fácil sí, Yodud ha sido easy peasy, lemon squeezy A ver, dame la mente que estoy deseando saber cuál es, compañero Surprise, surprise, motherfucker Vale, me rindo, deja que me vaya, por favor 476 Poké Yenes Y... Qué me, ¿Qué me das? ¿Qué me das, compañero? ¿Qué me das? Está bien, lo siento, lo siento Aquí tienes lo que he liceado. MT 10, foco en... El, no es la MT 28, y foco energía es una basura Pues nada, yo me despido de aquí, hasta luego, venga, hasta luego chaval Foco energía, qué basurote Bueno, vamos a hablar con el tío este que creo que le podemos decir Oye, he recuperado tu MT, no la querrás, ¿no compañero? A ver, ¿dónde es la MT que me habían robado? Muchas gracias por traérmela, de hecho te la puedes quedar He decidido traer también a mi diglet que me da en la nariz Que no le dará ninguna falta a MT para excavar como es debido? En efecto, tío, es el puto Pokémon Excavador, ¿qué quieres? ¿Para qué coño quieres la MT? Excavar Que no es excavar, es foco energía, ¿vale? Bueno, pues creo que se viene captura, ¿no? Para finalizar un poco el episodio Minuto 16, se me ha pasado volando, la verdad Vamos a bajar por aquí Y esto ruta nueva, ¿verdad? Me confirman por el pinganillo Creo que sí a ver, no quiero ver la hierba, vale Esto es ruta nueva, ¿vale? Aquí hay hierba Aquí hay hierba, compañeros ¿Dónde está la guardería Pokémon, me parece Así que, vamos para allá, chicos Primer Pokémon de la ruta Número, eh, no sé ni qué ruta es esta Es... Ruta 5, vamos, un Shiny No, ni Dorina No Shiny ¿Por qué? ¿Por qué no tocan Shinies? Bueno, tenemos tres Shinies, ¿vale? No me voy a quejar, que era lo que quería a ver, Nidorina, ya podías haber sido como el Nido Queen, Shiny, que apareció el otro día. Pero bueno, uno, dos, tres, ¡vamos! ¡No! No sé... Se... Uh, cuidado, cuidado, Nidorina, compañera. No, no te escapes. No, no te escapes. Quiero un Nidorina. Quiero un Nido Queen. Vamos allá. Apuntamos. Ahí está. Bueno, bueno. Podría haber sido mejor el tiro, desde luego. Uno, dos, tres, ¡vamos! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Tenemos Nidorina! ¿Nivel qué? No me he fijado en el nivel que tenía, la verdad Ahí está, 136 puntos de experiencia Albi sube a nivel 20 Steve a nivel 13 Estupendo Me parece de lujo, hermano ¿Y alguien aprende algo? No, no, no Vaya, vaya, una pena A ver, ¿qué, ¿qué tipo es este Nidorina? Veamos ¡Dragón Agua! ¡Dragón Agua! Mientras el cobija en su madriguera Retrae las púas Señal inequívoca de que se siente a salvo Dragón agua es una combinación de la leche Pero de la leche ¡Wow! ¿A qué nivel está? No me he fijado Creo que no la vamos a poder usar, eh A ver, Pokémon Nivel 16, ni de flowers Pues nada, le quitamos del equipo, por supuesto Pero vamos a ver qué ataques tienen lo primero Y le ponemos un mote, claro que sí A ver, Nidorina, vamos a ver ¿Qué ataques tienes? Por Curiosity ¡Cascada! Tiene cascada, un ataque por Stab Gracias, poderoso Poderoso juego, gracias Teletransporte, que no está mal, Megapata de Fuerza Bruta Interesante No es bueno en ninguna estadística, no es malo en ninguna Tampoco, así que bien Pues vamos a Ponerle un mote, ¿no? Voy a entrar en el capítulo de la otra vez Esperad un momento, que lo voy a poner en internet Que lo tengo quitado para que no, nada me moleste Pero claro, así no puedo entrar A mi fucking capítulo A ver, vamos a mi canal Perdona, eh, esto es que lo tenía que tener preparado, pero nunca me acuerdo de estas cosas, chicos. A ver, vídeos número 9, que preguntamos lo siguiente. Ahora que acabas de salir Detective Pikachu, ¿cuál es vuestra película de Pokémon favorita? Y me habéis contestado un puto guapo, de hecho, me ha encantado, la verdad. Y tenemos por aquí, por ejemplo, por ejemplo, voy a buscar, voy a buscar... Eh, tenemos a... Yo qué sé, tío, si es que aquí hay más o gente que ha contestado. La película 8, la de Lucario. ¿Me lo ha contestado el señor Norman? Perfecto, pues Norman, enhorabuena Te llevas el mote de este nidorina que sembra Pero bueno, tú no le haces un feo, ¿verdad? Señor Norman, a ver eh, N mayúscula O R, esto con la, táctil, con la pantalla táctil sería mucho más rápido La verdad M, A, R Perfecto, Norman, llevas el mote De este eh, chicorita Sí, un chicorita es <risa> Un Chikorita, un Nidorina eco, un Nidorina Vale, salimos de aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Snorlax! ¡Podía haber sido un Snorlax! O un Nidorina Shiny, la verdad Podía haber sido un Nidorina Shiny A ver, ¿objeto qué es? Un Snorlax, tío ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Un Snorlax ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Vale, la, la guardería como que me la va pelando, ¿no? Aquel objeto Perfecto Un éter Y por aquí creo que no hay Oh, otro objeto, vale Oh, copyright, no hay combate aquí, ¿no? Creo que no hay combate aquí, ¿no? Hola, confirmamelo Ah, oye, eco ¿Qué pasa, compitrueno? ¿Qué pasa, copyright? Parece que por aquí no se puede pasar Ya, es que tiene El pobrecito tiene un poco de sed, ya no lo sabemos eso pero sí que podríamos cruzar la vía subterránea hasta Ciudad Carmín El único problema es que no es precisamente el lugar más luminoso del mundo ¿Qué pasa? tiene miedo o qué? ¿Eh? ¡Quieto! ¡No te muevas! ¿Qué pasa? ¿What? ¿Me va a dar un puto beso o qué es esto? <risa> Hostia, me ha morreado. Me ha parecido ver algo que brillaba ¿Ah? Mientras... Mira, tenías esto detrás de la oreja ¿Qué me das? ¡Wow! ¡Épico, fantástico! Si le das un revivir a un Pokémon debilitado, se recuperará lo suficiente como para seguir combatiendo, lo sé Yo tengo de sobra, así que te doy estos también, muchas gracias Ahora te voy a tener que dar a ti el, el fucking ticket barco, ¿verdad? Seguro que te vendrán bien para el siguiente gimnasio, ¿o no? Compañero, que no puedo usar revivir. Oh, y esto no será un ticket barco Sí, toma, Pati. ti de con él Ahí está ¿Estás seguro? Mira que yo voy sin pensármelo dos veces Por cierto, ¿de dónde la has sacado? Ahora le cuento la historia, ¿no? ¿Qué? ¿Te la ha ese Pokémon que hablaba? <risa> que en realidad era una persona de carne y hueso, ¿eh? Sí, compañero, era el puto Bill. Bueno, olvidemos el asunto. Me voy a adelantar, si no te importa. Nos vemos allí. Venga, compañero, que te dé a la. Hasta luego. Vale, pues vamos a tener que dejar por aquí el episodio, porque eh, la siguiente va a ser captura... Así que responden la fucking pregunta porque en la siguiente ruta podremos capturar también y va a ser maldita mente clave. Así que nada más chicos, espero que os haya encantado este pedazo de episodio de Pokémon Let's Go Shiny Lock. Nos vemos mañana con más y eh, dejad un puto like chicos, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo capítulo chicos. Chao, chao.